Amigos de etcétera, hoy estamos aquí en una tienda de Specialized con una persona que se va a presentar y nos va a contar qué hace. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Guzmán. Soy un fit certificado de Retul, que es de la marca Specialized. Eh, ¿Qué es Retul? Retul es eh, una marca certificada de bike fitting. Es, ahorita el sistema más avanzado de bike fitting en el mundo eh, y pues está enfocado para mejorar la postura y la velocidad del ciclista. Buenísimo. ¿Y quién hace esto? ¿Los ciclistas urbanos, los que ya son un poco más pro o todo el mundo? Bueno, esto está diseñado para cualquier tipo de ciclista. Para el ciclista urbano, el ciclista pro, el ciclista recreativo. Ya que la bicicleta es como la ropa de nosotros, o sea, tiene portallas, Entonces nosotros tenemos que cuadrar. Entonces la altura, el retroceso, la inclinación, se cuadran los pedales, la rotación del manurio. Y lo más importante, pues que usted va a generar mucho mayor comodidad y desempeño sobre su bicicleta. ¿Y qué necesito para hacer un retool? Bueno, para necesitar, eh, ¿qué necesita para hacer un bike fit de retool? Pues bueno, obviamente se necesita lo más esencial, la bicicleta. Se necesita ropa cómoda, la ropa con la que usted monta, las zapatillas de ciclismo y tener dos horitas de tiempo para poderlo acomodar sobre su bicicleta. Bueno, ahorita me van a jalar las orejas porque no traje zapatillas, pero bueno, el resto lo tenemos. Y veo un montón de equipos atrás. ¿Nos bueno, estos son los equipos que maneja la plataforma Retool. Entonces tenemos el televisor, que obviamente ahí es donde se ve la persona en dinámica, con fotografías y con videos. Tenemos el computador. El computador, pues obviamente, acá viene el programa de Retool, que es la parte más importante. Eso es lo que me vota unos valores. Y sobre esos valores, yo sé cómo tengo que aplicar la bicicleta. Este es el Vantage el Vantage con las cámaras de, de video, el Vantage lo que hace es transmitirme datos de posición sobre los cuales yo puedo ajustarlo sobre la bicicleta. Fantástico, dos horas duras, ¿cierto? Así, dos horitas más o menos. Okay.